Thank uh you. -huh. Corría en los últimos años del siglo XIX, cuando el señor Hernández se encontraba enterrado. Este acontecimiento no era motivo suficiente para demostrarle que estaba muerto, pero su posición boca arriba, su confinamiento demasiado apretado, la pesada oscuridad y el profundo silencio eran hechos que hacían imposible de negar que estaba enterrado y no había más que aceptarlo. Algo se movía por la superficie. Esa noche de verano, las negras nubes eran iluminadas frecuentemente por los relámpagos. ¿No crees que nos pueda ver alguien? Dijo una sombra que se encontraba deambulando en ese momento por el campo ¿En una noche como esta? ¿No creo que alguien se que por aquí? Con esas palabras, los tres hombres que se encontraban cavando la tumba del señor Hernández se sintieron un poco más seguros. Dos de ellos eran estudiantes de la facultad de medicina. El tercero era un hombre gigantesco conocido como Jess, siendo el sepulturero desde hace varios años y por la naturaleza de lo que ahora estaban haciendo, se podría imaginar que el lugar no estaba tan poblado como se podría suponer. La tierra de la tumba, rellenada unas horas antes, no puso resistencia. El levantar la tapa requirió un poco más de esfuerzo, pero Jess, práctico en la tarea, logró abrirla dejando descubierto el cuerpo del cadáver, vestido con pantalones negros y camisa blanca. En ese preciso instante, Zig salió un relámpago, seguido del estrendoso ruido de un trueno. El ruido hizo que el señor Hernández incorporara lentamente la mitad de su cuerpo, hasta quedar sentado. Lanzando gritos ahogados al aire, los hombres huyeron, poseídos por el terror, en direcciones distintas. por nada del mundo, pero no yes, él estaba hecho de una madera distinta. Pálidos de la ansiedad y con el terror aún latiendo por su sangre, llegaron a la facultad. ¿Eh? ¿Lo has visto? Sí, ¿y ahora qué hacemos? Se encaminaron a la parte detrás del edificio. Maquinalmente, los dos entraron en la sala de disección. Jeff, que se encontraba sentado, se puso de pie, sonriendo de oreja a oreja. ¡Estoy esperando mi paga! Desnudo, sobre una larga mesa yacía el cadáver del señor Hernández. Tenía la cabeza manchada de sangre y tierra por haber recibido un golpe de bala.